Bueno, Fernando, el Coro Raíces eh, sumándose a esta iniciativa popular de tratar de preservar este lugar para bien de la, de la comunidad, bueno, y también enmarcándolo un poco en la gira del Coro por la Ciudad, ¿cómo se vivió este día? Con mucha felicidad, bueno, siempre que, que tenemos oportunidad de, de cantar, de expresarnos, de compartir, ¿no?, de compartir con el público es, es parte de la, de la alegría y la búsqueda permanente de momentos, ¿no?, eh, ...propusimos desde principio de año recorrer los barrios... Eh, lo, ...lo estamos haciendo de manera este, consecuente... Eh, ...lo hicimos con frío, lo hicimos con calor... ...ahora, digamos, en esta, en esta época... ...y seguimos recorriendo los barrios de, de Juan La Case, ...en cada uno encontramos nueva gente que nos escucha... ...y eso es lo, lo, lo, lo importante... ...algunos que, bueno, que ya nos están siguiendo a toda la, a toda la gira... Paralelamente el coro viene actuando, ha estado varias veces actuando en, en Colonia del Sacramento, ha estado en Minas, eh, entonces digamos eh, hay una actividad plena de, del grupo y eso fortalece internamente como grupo desde lo musical, desde el accionar digamos más libre en, en el escenario. Y bueno, y en este caso también sumándonos eh, en este barrio, pero también teniendo nada más y nada menos que, eh, digamos, la, la escuela industrial, por así decirlo, la Don Bosco a nuestro fondo, lugar donde hemos actuado muchísimas veces, es parte de la identidad, de la vida de de Juan Lacaze, y que bueno, está en una circunstancia muy, muy particular. Entonces, bueno, si nuestro canto sirve para tratar de alentar eh, voluntades, para tratar de que Juan Lacase tenga eh, como patrimonio de desarrollo eh, cultural este semejante eh, edificio, será realmente para felicidad de la cultura, del arte, de la sociedad y, eh, y por otra parte, digamos, para desarrollo un lugar más de desarrollo de los artistas, que siempre necesitamos también buenos ámbitos. Podemos cantar en la calle, sí, pero también se necesita de la otra parte de infraestructura para que la gente esté sentada cómodamente, para que pueda escuchar de manera, de mejor manera también. Así que bueno, es nuestra forma humilde de, de, de participar que cuando uno da se siente feliz y hoy fuimos felices. El Ministerio de Educación y Cultura, bueno, como organismo nacional se será quien tome de pronto la, la vanguardia en esto, la Intendencia también a través de la Dirección de Cultura con tu experiencia ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay ámbito para que esta sala pueda brillar, por así decirlo, en la ciudad? No tengo un conocimiento total de la de la situación lo que sí siento siento la voluntad de, del pueblo y cuando el pueblo tiene una voluntad y lucha unido por un objetivo yo creo que se, van a, se, puede, se puede llegar a, a buen este, a buen puerto eh, en cuanto a lo que puedan dar las diferentes autoridades yo apelo a, a que tengan la sensibilidad desde, desde los escritorios, desde otros lugares también para entender eh, el sentimiento de, de un pueblo creo que hay que sumar, hay que sumar eh, voluntades, eh, ningún organismo solo va, va a poder, hay que sumar, hay que sumar. ¿El próximo concierto será adentro? Ojalá, ojalá, realmente te digo, yo extraño muchísimo, he actuado muchas veces aquí, he venido con el coro municipal, he venido con coros de liceos, he venido con teatro, eh, vine hace ya muchos años con la orquesta municipal, eh, digamos, eh, es un lugar de los históricos y relevantes del departamento. Eh, hay que luchar, hay que dialogar y buscar eh, las mejores oportunidades para que esto tenga realmente, no sea solo tener el edificio, porque después también hay que ponerle contenido. ¿no? Entonces, bueno, creo que es, es un muy buen momento de, bueno, de dialogar, de negociar, de ver qué puede aportar cada uno y, bueno, ojalá se llegue a, a, a buen fin. Mis mejores deseos para que se, se lleve a cabo. Y es el deseo, obviamente, del, del coro Raíces, que por eso también dijeron, bueno, vamos a cantar allí también. ¡Antaron por ti, por de los recuerdos ¡Antaron por ti, por un solo tirado Por cinco medias hicimos la pelota, y que se cerca perdimos por un gol. Abandonada Pasó a ser la mascota El cuadro que ganó. dos Mantaron colpito Por cita de los recuerdos. Mantaron cortito Por un solo tirador ¿Qué le parece esta iniciativa? Ah, tiene muchas razones una de las primeras es que la finalidad que tuvo siempre este centro educativo tiene que obviamente reflotarse y vamos a hacer lo que podamos, aquí sea juntándonos bien. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota de, de la Sala Don Bosco, de, de, de este lugar? mira como tener tendría miles, no, no, no recuerdo porque siempre vivía acá y mi hermano eh, concurrió acá a la escuela no. todo y... este eh, pero ahora en este momento no me acuerdo Está bueno acá lo que estamos haciendo acá de a ver si podemos recuperar a la escuela industrial ¿Qué le parece la iniciativa? Bueno, la verdad que sí y hay otras iniciativas para más adelante para enero también que estamos charlando con él para todos los grupos que son los de la casino para, para demostrar que queremos la sala de Don boco y bueno, que sea nuestra como en otras localidades han logrado los cines bueno, nosotros también queremos que se mantenga esto y que no se venda para cualquiera Representando lo que son los grupos de Juanacas, la Casa y eso y está, ya aprovecho para, para el 8 de, de enero. Estamos armando algo también con, con Ariel Brun, que va a ser una movida algo parecido a esto, pero también un poquito más grande, con, con más grupo de hacer con la casa. Todo aquel que se quiera sumar, y vamos a el 8 de enero. Y espero que, que salga algo positivo. Es lo que estamos esperando. Que se conserve el, el, el se edificio conserve, para la comunidad. Que se conserve el edificio, sí. Tenemos que salir todo el pueblo a la calle, porque esto... Es nuestro. Hay que luchar por él, hay que luchar por él. Este, es que no lucha. No. Eh, esto, esto es una reliquia para nosotros, la verdad. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Es algo muy importante. ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió cantar acá? Ah, precioso, precioso. Yo hacía cuatro meses que no podía venir y hoy me sentí re bien, re bien. Y creo que mi compañera también. Tal vez el próximo es adentro. Re cómoda. El próximo creo que... Sí, ojalá fuera adentro, sí. Este, muy cómoda, muy cómoda. Sí. ¿Recuerda algo de la sala Don Bosco? ¿Vino alguna vez a algún espectáculo? Recuerdo todo porque vine a todos los espectáculos. Una maravilla, una lástima no poder... Recuperar que lo vamos a recuperar, segurísimo. ¿Tiene fe? Sí, por supuesto que sí. Tenemos esperanza que esto se salve, ¿no? Es que lo que todos decíamos. Porque... Pero. Pero va a el, ¿El próximo concierto es adentro? Dios quiera, Dios lo. lo, lo eh. Tenemos que luchar por esto, no dejarlo ir. No hay una sala como el teatro ¿no? y además todo lo demás no, que sea utilizado para, para la educación, para todo, para todo lo que sea, pero no dejarlo morir así. Y es necesario hacer algo porque la, la sala puede ser reutilizada, usada como fue en otras en otras ocasiones, para teatro, para eh, eh, estos mismos eventos de coro. ¿Tiene fe? ¿Es optimista que se va a recuperar? Yo creo que sí, yo creo que sí que van a sensibilizarse los, los, los este, salesianos y nos van a dar una mano. ¿Qué tipo de espectáculo recuerda haber visto? Bueno, asamblea, me acuerdo de haber visto acá, bueno, desde el cine, que lo daban compañeros míos, eran los que daban el, el cine, está, trabajaban en las maquinitas allá arriba, este, Sergio Ramos y Dardo Lago eran los maquinistas del cine, y era, todos los fines de semana veníamos. ¿Cómo vivió este momento? Muy lindo, muy lindo. La verdad, digo, qué precioso. Este el cabro de raíces nos encanta, ya nos vinieron a visitar acá a casa. Y su viaje expresamente para a venir a ver el concierto hoy. <risa> sí, un viaje expresamente. ¿Valió, valió la pena. Valió la pena, sí. ¿Tiene fe que se recupere el edificio? Sí, sí, sí, sí. Todo sí. Con, con fe y optimismo y, y no siendo pesimista. ¿Qué todo? recuerda haber visto acá? ¿Qué espectáculo? ¿Qué actividad? Oh, dañar, este, de todo coros, este, de todo, de todo, muchas cosas. Tiene un buen recuerdo. Tengo un lindo recuerdo, un lindo recuerdo y muy lindo recuerdo también del padre Cocosa. Muy lindo recuerdo. Bueno, le dejo seguir el viaje. Gracias a <risa> querido, sabes todo lo que te quiero, un saludo grande para toda tu, tu audiencia que en el árbol de la vida lo escuchamos siempre. <risa> Pantalón cortito, sí. por si nadie lo no resuelvo, pantalón cortito, con un solo tira. Marcaron por fin tú, hoy